Peter, ¿quieres dejar esa canción en paz? No la quitas desde que llegamos a casa. ¿Por qué, Luis? Es mi nueva afición favorita en el mundo. ¡Ay! Luis, te lo voy a preguntar solo una vez. ¿Sabes o no sabes acerca del pájaro? ¡Ay, Dios! Everybody's heard that the bird is the word. ¡Ay, Dios! Lo siento, Luis, lo siento. Duérmete de una vez y ya. Tengo una mamografía en la mañana